Hola, en este otro vídeo os voy a enseñar algunas funcionalidades que tiene la, la posibilidad de crear el formulario para hacerlo más atractivo. Entonces, vamos a empezar. Eh, como veis, aquí en esta barra de menú hay varios botones. El botón más ya sabemos que es para añadir una pregunta. Este otro botón nos sirve para añadir un título eh, encima de la pregunta por si queremos... Mm, establecer una, una sección o varias eh, un capítulo en el, en el examen o en el formulario. Por ejemplo, podríamos poner eh, la guerra civil española y serviría para que el alumno sepa que lo, las preguntas que vienen a continuación son sobre ese tema. Tenemos también la opción de introducir... Eh, Preguntas eh, con, con imágenes, añadir una imagen, si nosotros decidimos eh, introducirla. Podemos subirla tanto desde nuestro ordenador o en ese momento hacer una fotografía o eh, subirla desde nuestros álbums, una foto que tengamos en Google Drive o buscar una página desde, una, desde que, tengamos, que tengamos una foto en, en Internet. ¿vale? O también podemos añadir un vídeo. Imaginad que yo he buscado este vídeo, tengo la... sobre la guerra civil española, tengo la dirección aquí, la copio y la pego. Y le digo que lo busque. Me aparece este vídeo, lo selecciono y me aparece aquí el vídeo. Pero a lo mejor yo en lugar de, quererlo, de tenerlo aquí abajo lo quiero antes de las preguntas, pues lo puedo mover lo pongo justo debajo del título. La Guerra Civil Española. Tengo un vídeo para que los alumnos vean y después vendrían las preguntas. ¿Vale? Otra cosa que puedo hacer también es modificar la paleta de colores del formulario. Pues lo tengo ahora en morado, pero a lo mejor yo lo quiero tener en fucsia o lo quiero tener en verde lima ¿eh? o quiero poner una foto de las muchas que me vienen, o alguna que quiera subir yo. Pues a lo mejor yo quiero ponerle una foto sobre este libro. Es seleccionar ese tema. Lo selecciono y ahí me aparece. Automáticamente se guardan todos los cambios. No olvidéis ponerle nombre al formulario para que después os lo guarde con el, con el nombre que habéis elegido. Hasta luego.